Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer Síguelo en sus cuentas profesionales En Youtube Ricardo.coach.pt En TikTok Arroba Ricardo.coach.pt En Instagram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 Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo están? Humberto, muy buenas tardes. Tenemos hoy a Humberto González. Un privilegio tener una mente tan preclara con nosotros. Eh, teníamos, por lo menos yo, tenía tiempo que no compartía espacio con... Contigo, Humberto, qué, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, el, el honor es sí. mío, el honor es mío y gracias por la invitación y gracias a ti, y a Joana y, y por supuesto, siempre estoy pendiente de, de este tipo de reuniones porque lo, no, nos permite conversar sobre temas importantes. Sí, hombre, sí, la verdad es que este, y, y, y cada día las noticias están siendo más apresuradas, más rápidas, se, se está moviendo el mundo rápidamente en los últimos días. Eh, para nosotros los, los venezolanos pues tenemos muchas noticias acumuladas eh, Han habido muchos eventos en el contexto político que, que probablemente nos vamos a quedar cortos en tiempo Para poder hablar un poquito de cada uno de ellos este, recuerdo, recuerdo así, así muy rápidamente Tenemos la, la, la liberación de los, de los narcosobrinos Tenemos... Este, el caso de los venezolanos que están este, repatriando desde Estados Unidos para Venezuela. Tenemos la política de Biden ahora que, que acordó abrir las puertas a 24 mil venezolanos eh, aquí en los Estados Unidos, siempre y cuando tengan un patrocinador apropiado. Tenemos las elecciones, como se cerró el periodo, de postulación para, para escoger la comisión que regirá las la primarias en, en, en el proceso para elegir a la persona que va a las elecciones presidenciales del 2024. Tenemos, no, no, no, es, es un montón de, de cosas que se me vienen hacia la mente en este momento y que valdría la pena mencionar en algún en algún punto de la conversación, si el tiempo nos lo permite. Mientras tanto, le estamos dando unos segundos a Joana para ver hasta que tenga todo listo por allí. Y, y ya comenzar. Estoy. Ok. Muchas gracias a todos okay. por haber estado, por, por, por, por estar con nosotros esta tarde. Hoy tenemos al doctor Humberto González, que es... es también uno de los de los dueños de la casa y, y bueno, siempre es un, un privilegio tenerlo para eh, conocer y comentar sobre importantes temas políticos. Yo yo voy a comenzar, a, bueno, vamos a comenzar por darle la, la, la bienvenida a Joana, que ya ahora está lista. Adelante, Joana. Gracias, doctor. Sí, como bien usted lo decía, y vamos a hacer un inciso en este momento, porque el título nuevamente se repite. El chavismo y la son peores que la segunda parte. Lamentablemente el día jueves en el programa de los repúblicos, este, a mí se me fue la luz por hora y pico. Yo soy la que origina el programa, entonces lastimosamente a veces, no pasa todo el tiempo, pero a veces saca a alguno de los participantes y la plataforma sacó a Franceschi y después, si yo no estoy yo soy la que lo podría agregar lastimosamente no se pudo volver a agregar porque la luz me regresó fue la hora y pico entonces lastimosamente teníamos planificado ciertas cosas y qué mejor oportunidad que ya teníamos planificado este space con el doctor Humberto González eh, pues culminar justamente ese programa porque dentro de 15 días cuando volvamos al al programa de los republicos ya serán otras noticias que nos van a estar abordando entonces gracias por estar aquí por acompañarnos, doctor, mil bendiciones y como siempre, mil gracias este, ahorita en estos momentos vamos a estar con el, el micrófono a modo radio Así que vamos a inter interactuar el doctor Álvaro y yo con el doctor Humberto. Si nos da chance, porque tenemos una hora de space, si nos da chance, pues podríamos abrir los micrófonos. Pero por lo pronto, recuerden que si llegamos a tener eh, el tiempo de abrir micrófonos, no olviden tener el micrófono cerrado, pedir la palabra, no interrumpir ni gritar, máximo tres minutos de participación, sean amables y educados esperen el turno, sabemos que ustedes aportan ideas, criterios válidos y coherentes, y ya compartí el tweet aquí en este espacio de, de este space, así que por favor compártanlo para que lleguen más personas a, a, este, a esta tertulia y esta, y esta conversación con el doctor Humberto. Así que tiene el testigo el doctor Álvaro, muchísimas gracias a todos y bendiciones. Ok, ok, ok. Bueno, Humberto, eh, como hice un paneo muy breve de, de algunos de los temas que nos gustaría hoy ventilar, vamos a comenzar por uno que, que se refiere a las, a las primarias que están pactadas, pautadas, perdón, para el año 2023. Este. El, el 15 de octubre este, la, la, la oposición venezolana aquí abro comillas entre pongo eso entre comillas que está agrupada en ese grupo que se llama la Plataforma Unitaria Democrática recibió más de 80 candidaturas de ciudadanos que están todos interesados en conformar la comisión que regirá ese proceso de primaria de ahí sale el nombre de quién va a enfrentar al oficialismo, que no sabemos quién va a ser, este, pero probablemente sea Maduro en un, en un ánimo de reeleccionista, y este, que eso va a ser en las elecciones presidenciales del 2024. no Este... Esa comisión va a estar integrada por 10 personas, son 10 titulares, y eh, 5 titulares y 5 suplentes. Para eso se recibió más de 80 postulaciones y eh, los partidos, eh, la, la plataforma unitaria, son ellos los que van a escoger de esas 80 personas los 10 que van a salir para la comisión. Y entonces son 10 venezolanos de reconocido prestigio y solvencia moral. Eh, yo no digo que no existan, lo que me asombra eh, de pronto y que me llena de curiosidad es eh, cuál va a ser cu cu ¿cuáles van a ser los criterios que prelarán para la escogencia de estos 10 venezolanos? Sobre todo considerando el reconocido prestigio y solvencia moral de quienes van a escoger. O sea, porque sí. Si Tú puedes poner a una persona de altísimo prestigio y solvencia moral, pero si el que tiene que escoger es Henry Ramos Alup, entonces ahí como que hay un, hay un problema de congruencia. Este, ahora, ahora, ahora bien, esto lo hago porque mi pregunta... Eh, la, la, la, la, la, la pregunta es... ¿Qué nosotros vamos a hacer, ¿qué peso, qué importancia tiene esa elección, ese proceso dentro del cuadro político y económico que vive Venezuela? ¿Qué le decimos a todos aquellos que, yo sé que esta pregunta ya la has respondido antes, incluso conmigo, ¿qué le decimos ahora en este punto a, a todos esos venezolanos? Que dicen, bueno, es que ustedes solo lo que hacen es criticar, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué le proponemos nosotros a la gente? Porque... Eh, lo cierto es que siempre nuestro discurso ha sido que en un, en una, en un narcoestado, eh, ante una organización de narcoterrorista, de delincuentes como los que gobiernan hoy Venezuela, no se vota. Ahí nunca se va a elegir. Sin embargo, este grupo de venezolanos que conforman esa falsa oposición, por cierto, hago el paréntesis de que esa... esa eh, esa denominación creo que es de tu autoría, de falsa oposición. Y este grupo sigue empeñado en ir a elecciones. Eh, ahora, acuño también que a Juan Guaidó se le han bajado 2.9 billones de dólares Siendo, vice, siendo presidente interino por parte de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Entonces, es, un tema muy, es una pregunta muy amplia, más un comentario que, que, que una pregunta específica, pero de ahí eso te, hace, te da el terreno como para que puedas extenderte a tu mejor saber y entender. Adelante, Humberto. Gracias, Álvaro. Gracias, Joana Mira, yo eh, voy a... Por supuesto, por la, eh, por la brevedad de la, del space y por supuesto por la paciencia de la, nuestra audiencia y el interés de muchos seguramente en participar en esta conversación. Pero eh, voy a hacer muy brevemente eh, o voy a repetir nuevamente eh, algo que nos hemos dicho, que Álvaro ha dicho, que Giovanna ha dicho en sus programas, que Alberto Franceschi ha dicho, que yo he dicho y he escrito en los artículos y lo hemos explicado de muchas maneras. Hay que ir a la raíz del, del planteamiento. Y la raíz del planteamiento es eh, en tratar de caracterizar qué es lo que tenemos al frente, contra quién estamos luchando. O sea, no podemos despachar este tema eh, y embarcarnos a hablar de, como quiere la falsa oposición, eh, bueno, vamos a empatarnos, vamos a empagandarnos en, la, en elegir la comisión electoral, y quién va a ser candidato, y va a ser María Corina, y va a ser, eh, ¿cómo se llama? Manuel Rosales y tal. No, no, no. Aquí hay temas pendientes que prelan antes de, antes de hablar de las elecciones, hay que entender la naturaleza de la crisis política que tenemos al frente. Antes de hablar de eso, de que si se va, si se vota o no se vota, hay que eh, caracterizar qué es el régimen chavista, contra quién estamos luchando. Eh, inclusive para los que de manera simplista y, e improvisada e irresponsable eh, despachan el tema con, bueno, ¿y tú qué propones? ¿Y tú qué dices? Bueno, no, no es que propones, es... Primero, entendemos el problema. O sea, yo le respondo a esos que nos, que nos dicen, bueno, pero es que ustedes eh, es muy fácil decir que la gente no vote. Bueno, eh, la respuesta a ellos es, ¿entienden ustedes la gravedad de lo que tenemos al frente, la naturaleza real del problema, de la crisis política que tiene Venezuela? Nosotros, los repúblicos, hemos intentado, no, no decimos que esta es la verdad absoluta, pero hasta ahora yo debo decir, el único movimiento político, la única tendencia que ha tenido la capacidad y la claridad de explicar la naturaleza de la crisis política en Venezuela, somos los repúblicos. Y mientras alguien aparezca con una tesis más fuerte, más potente, que explique el problema y que nos ayude a entender el problema, pues esta es la tesis que nosotros vamos a seguir defendiendo. ¿Cuál es esa tesis? La tesis es que lo que nosotros... Eh, tenemos al frente no es el problema de un mal gobierno no aquí hay que distinguir entre lo que es el gobierno y el régimen político gobierno y estado lo que ocurrió en venezuela en el año 1999 fue la transformación de lo que antes era el estado nacional venezolano con unas fuerzas armadas y un poder judicial y un poder legislativo y un poder electoral eh, un poder, eh, diferentes poderes públicos que tenían, eh, actúan como pesos y contrapesos en un estado de partidos que nosotros criticamos, pero que con todos los errores ese estado de partidos eh, sin duda le funcionó mejor a Venezuela, con toda la corrupción que se haya cometido en el estado de, de partidos de esa época donde Ramos Alupi, y tú, cualquier cantidad de esta gente que todavía quiere seguir en la política, bueno, ellos fueran los personajes de esa época, pero con todos los errores y la corrupción. Y, el, y, y digamos, el, el, todos los desmanes que hicieron, sin duda, al comparar, eso se queda infinitamente menor que el daño que el chavismo le ha hecho a, la, a Venezuela. Entonces, ese estado de partidos más o menos funcionaba y fue el que nos llevó a, una, a la Venezuela que nosotros conocimos, con todos los errores. Los hubo, por supuesto, pero nada comparado con el chavismo. ¿Qué ocurre en el año 99? En el año 99 se da la transformación, la involución, del Estado Nacional venezolano con fuerzas armadas, con instituciones, con garantías políticas, sociales y económicas para los ciudadanos, donde inclusive tantas garantías hubo en esa época que hasta Chávez se le dieron garantías que nunca se le debieron haber otorgado. Por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, nada que comparar con el chavismo ahora que, que a, a cualquiera que intente oponerse, bueno, es, es una sentencia de muerte. Entonces, en ese, ese, ese Estado Nacional venezolano se transformó en el Estado chavista. El Estado chavista comienza, no se instala de la noche a la mañana, es, un pro, es algo progresivo, es un proceso que tomó prácticamente 20 años, donde Chávez comienza a tomar el control, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de los poderes públicos. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado, para, para no ir al detalle de lo que pasó en esos 20 años, pero qué es lo que tenemos luego de 20 años? Luego de 20 años, no tenemos un mal gobierno, que es el gobierno de Maduro. Tenemos un régimen político, un Estado, que tiene unas fuerzas armadas que no son las de la nación venezolana, son el brazo armado del chavismo. Tenemos un poder judicial que es eh, otro órgano que opera a los intereses del chavismo. Tenemos un poder legislativo que está totalmente entregado al, al Estado chavista. Lo que tenemos es un régimen político donde no hay pesos ni contrapesos, donde no hay ningún tipo de garantía. Y eh, en ese cuadro, frente a eso, esa acumula, eso que ha ocurrido en estos 20 años también ha sido el resultado, la acumulación de los errores de la falsa oposición y de los Estados Unidos, debo decirlo, que desde el principio la falsa oposición, y ustedes deben recordar, la gente decía, así como los que ahorita dicen olímpicamente, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, son los mismos que en el año 2000, en el año 2002, en el 2005, cuando Alberto Franceschi, que fue una quizás la, la única o una de las pocas personas que alertaba de hacia dónde iba esto y que esto había que pararlo en seco. Esto no se podía parar con un, con, haciéndole concesiones eh, democrateras, eh, leguleyas. Eh, no era el formalismo jurídico lo que nos iba a sacar del abismo. Era una acción contundente que podía ser militar o podía ser política, pero tenía que enfrentarse de facto porque lo que estaba de juego lo que estaba en juego era demasiado grave, era la integridad de la nación venezolana. Bueno, eh, a esas personas que hoy dicen, ¿y tú qué propones? Son los mismos que le decían a Franceschi en el año 2000, 2002, 2005, no, no, mira, es que mira es que Chávez no aguanta tres años, es que Chávez no pasa de cinco años. Bueno, Chávez se murió en el cargo, ¿verdad? Y entró Maduro. Entonces, eh, la misma falsa oposición con sus mismos analistas, entre comillas, analistas de, de, de pacotilla, porque... Eh, el, el, el, el, el calibre, y hay uno ve la piratería que hay, y lamentablemente hay periodistas que están en las nóminas de la falsa oposición. Eh, la calidad del análisis de estos analistas, entre, entre comillas, y valga la redundancia, es del tipo de, de lógica aquella que dice, bueno, miren, eh, aquí puede pasar cualquier cosa, señores. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo más seguro es que quién sabe. Entonces, claro, con, con una profundidad de análisis de ese calibre, donde en realidad estos analistas lo que hacen es justificar el discurso electorero de la falsa oposición, bueno, eh, esa es la misma gente que cuando entra Nicolás Maduro, entonces dice, no, no, no, no, mira, Maduro es un burro, ese es un bruto, es más burro, es no sé qué cosa. Entonces, claro, eh, y, y, y eso se degenera en una acción política que se contamina no solamente por la torpeza de no entender que lo que tenemos es una crisis de Estado. No es un problema, de, de, de, de digamos, de, de mal gobierno. Es una crisis de Estado hay que destrozar, hay que demoler, hay que sacar del poder al Estado chavista para poder comenzar a reconstruir a Venezuela. Ahora, esta gente, eh, la falsa oposición, no se lo ha planteado de esa manera siempre. Entonces, claro, en esos ir y venir. Eh, bueno, en algún momento se planteó, sí, no ir a las elecciones, después se arrepintieron, pero siempre la falsa oposición ha preferido entenderse, ser la falsa oposición, por eso la llamamos falsa, porque no es verdadera, porque es una oposición, por ejemplo, ¿cómo puede ser oposición si parten jurándole lealtad a la constitución chavista del 99, que es la base de la destrucción de la República de Venezuela? Eh, ¿O cómo podemos llamarlos? Una verdadera oposición si son los primeros en reconocer justamente, en someterse al, no solamente a, la, a las leyes y a, le, a, la, a la pseudo legalidad del chavismo, sino a los órganos del Estado chavista. Entonces, eh, ellos en realidad lo que han apostado es, no sé si esperando que en algún momento eh, ocurrirá un desgaste o un desgano del chavismo, lo que hay en realidad lo hemos visto lo que hay es una oposición que ha perdido credibilidad eh, una falsa oposición que lo que quiere es ser aceptada a, a, desesperadamente que el chavismo eh, bueno están dispuestos a aceptarle cualquier desplante cualquier desprecio al chavismo con tal y el chavismo les de, les de, haga las concesiones que ya sabemos de alcaldías de gobernaciones de eh, bueno de cargos inclusive de dinero eh, porque de alguna parte sale el dinero, no solamente los activos que, que le congelaron al chavismo, al Estado chavista en el exterior, sino que hay transferencia de dinero que eh, el gobierno nacional de Maduro le hace a las alcaldías y a las gobernaciones y a los órganos que controla también la falsa oposición. Entonces lo que lo que yo quiero significar acá es que el problema que tenemos acá es sumamente grave. El ahora, ¿por qué? La, entonces la pregunta es, ¿ok? Entendemos que el problema es una crisis de Estado porque el Estado no es el Estado Nacional venezolano, y si nosotros aceptamos lo que viene por esa legalidad, pues esto, es un, esto prácticamente es un girar sin infinito, sin retorno, porque en la medida en que le hagamos el juego al Estado chavista, pues nunca habrá manera de sacarlos del poder, porque siempre habrá una legalidad que los va a favorecer, siempre habrá un Consejo Nacional Electoral que va a decir, estas son las cifras. Cuando Álvaro decía, bueno, que van a escoger al candidato, mira, lo que la falsa oposición va a escoger es a quién le toca reconocer el triunfo de Maduro. Inclusive, inclusive, en el, en, el, en el caso más, vamos a decir, más inaudito, más insospechado, que no creo que va a ser así, que una persona del talante eh, moral, verdad, que lo, la tenemos en una gran estima, María Corina Machado, en el supuesto que ella fuese la candidata de la falsa oposición, ella vendría a ser como la cara amable de todos esos intereses que rodean a la, a la falsa oposición. Bueno, más adelante cuestionaremos la posición política. Le reconocemos a María Corina su, su talante moral, pero no le podemos reconocer a ella eh, las virtudes políticas de desesperadamente tratar de hacer, de hacer el juego al chavismo, a la constitución chavista y a todo lo que esto significa. Porque cuando ella dice que decide participar en, las, en esas elecciones internas que va a hacer la falsa oposición, bueno, ella está aceptando esa legalidad y está aceptando esa constitución y ella no podrá desprenderse de eso. Pero aún en el supuesto de que ella fuese la candidata de la falsa oposición, a ella le tocaría el papel de reconocer eh, el triunfo de Nicolás Maduro. Así ella diga, mira, con el pañuelo en la nariz, no hicieron trampa, lo que sea, reconocemos. Lo que al chavismo le interesa es armar una farsa donde así esta gente patalee, proteste, diga que va a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Celestiales, no importa. El chavismo lo que necesita es su fotografía, donde hay gente llevando a otra gente a ir a votar a los centros de votación, este, donde hubo candidatos y donde hubo un candidato que salió proclamado ganador, que será Maduro, y hay un candidato que refunfuña y protesta y se desahoga y hace terapia, ¿no? Y, y dice y grita, pero finalmente reconoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en o sea, no reconocer significaría que ese candidato suponiendo que fuese María Corina Machado, diga, bueno, señores, a partir de hoy nos vamos a una guerra a defender el triunfo, ¿verdad? Pero no vamos a esperar eso ni de ella, ni de ni, ni y menos de cualquier otro de que, que, O sea, valga, digamos el comentario, eh, lo pongo como una, algo hipotético, porque los intereses que están, se están jugando en la falsa oposición son tan brutales, ¿verdad? Tan siniestros, que obviamente ellos no van a correr el riesgo de postular a María Corina Machado. Ella, ella, a ella le toca, porque es interesante que María Corina participe, porque eso crea la expectativa, la falsa expectativa de que quizás ella puede ganar y eso llama, eso le resuelve un problema a la falsa oposición. El problema de la falsa oposición es que nadie quiere ir a votar en esas elecciones y menos aún en, la, en las elecciones generales. Pero con una candidata como María Corina, eh, hay gente que seguramente se entusiasmará y ya no vale la pena no quiero ir a votar, pero voy a hacerlo porque ella es valiente, porque ella tiene coraje, etcétera. Y a la final, eh, así como Maduro necesita utilizar a su candidato de la falsa oposición para legitimar su fraude electoral, bueno, los de la falsa oposición, para legitimar su eh, fraude de elección interna, ¿verdad? Eh, ellos necesitan eh, una persona, eh, bueno, con el carisma, el entusiasmo y la la capacidad de ilusionar a la gente como María Corina Machado para que mueva a gente a votar y finalmente ella convalida a, igualmente. Si ella no gana, bueno, protestará, gritará, lo que sea, pero finalmente eh, tendrá que aceptar el resultado que sea. Yo creo que el candidato de la falsa oposición, eh, no, no lo digo por, por, por digamos, eh, simplemente como veo que se están dando las cosas, creo que finalmente va a ser Manuel Rosales, eh, por razones que no voy a decir acá, pero que en cualquier otro espacio, en cualquier otro evento, lo, lo podemos analizar. Pero el, el punto central de mi planteamiento es que la, lo, el eje de esto es la crisis del Estado Nacional venezolano. Tenemos a un Estado chavista. No podemos estar pensando ni ir a elecciones. Ahora, esto lo decimos nosotros con la racionalidad y el argumento político, vamos a decir, desde el Movimiento República. Pero es que la gente en la calle, en Venezuela, intuitivamente, la gente ya muestra un desinterés y un rechazo por ir a votar. Tanto en las elecciones primarias de la falsa oposición como en las elecciones generales. Porque la gente entiende lo más elemental y lo más básico. Es que no hay manera de salir del chavismo por vía de elección. Ahora, los que, volvemos al, al punto, los que de manera simplista dicen, bueno, ¿y tú qué propones? Son los que atacan a esa conducta y dicen, no, es que el venezolano ha caído en un escepticismo. Es que ahora el venezolano este, es apático por la política política y hay una situación de anomia, entonces se buscan palabras allí un poquito exóticas eh, para ocultar la ignorancia, la, la incapacidad y la incompetencia de explicar el problema. No, lo que pasa es que los venezolanos no son pendejos, y los venezolanos intuitivamente dicen, bueno, mira, el que se queda en Venezuela y que no tiene acceso a, de manera ilegal a, a, a esa industria masiva de, de narco lavado, bueno, tiene que sobrevivir trabajando en la economía informal, ingeniándoselas como sea, de las remesas, so, sobreviviendo. Bueno, ese venezolano no va a votar en su gran mayoría porque entiende que las elecciones no van, a, no son el camino para sacar el chavismo, porque entiende que el, el problema que tenemos es mucho más complejo. Ahora, hay otro grupo de venezolanos que, eh, bueno, quizás un grupo más joven, no sé si es un tema de edad, pero no, hay gente también que de edad avanzada, que resolvió que Venezuela es, o sea, que resolvió que en manos del chavista y con las falsas esperanzas de la falsa oposición, no hay camino, no hay futuro, no hay nada que esperar. Frente a eso, abandonan a Venezuela y se van y tratan de emigrar en forma masiva a Estados Unidos, a otros países de Sudamérica. De manera que eh, el, el título que ustedes han escogido, que, que es, una, es algo que, que o sea, que, que es el tema. O sea, entonces volvemos al punto, ¿no? Cada vez que se plantean estos temas, la falsa oposición dice, no, es que hay que hablar de las condiciones electorales. Ah, pero no quieren hablar del tema de la crisis política, no quieren hablar de la, de la, de la, del la... El problema es el Estado chavista, que en Venezuela no hay Estado nacional, en Venezuela no hay Fuerzas Armadas Nacionales, en Venezuela lo que hay son mafias que operan en función del grupo que está en el poder. Bueno, con el mismo simplismo, entonces, eh, se habla, eh, el, el tema de la no, el tema de la inmigración, entonces es como algo que salió, esa migración salió de la nada y se deliberadamente no se toca, es por qué la gente se va de Venezuela, esa es la discusión de fondo, claro, hay un problema crucial, importante, real, latente, que es eh, la situación humana, material de esa gente que tiene que atravesar el Darien, llegar a los Estados Unidos, ya Estados Unidos cambió su política, eh, bueno, pero eh, Estados Unidos hasta ahora lo que ha tratado es poner unas curitas y, y unas aspirinas para un problema de cáncer crónico. ¿okay? ¿Por qué el gobierno de Biden no se plantea cómo detener esa emigración esa masiva de venezolanos? Bueno, la raíz del problema está en el estado chavista. O sea, esto podría tener un desenlace diferente si Estados Unidos, por ejemplo, se toma en serio eh, eh, el, lo que ha hecho en otros países. Pero no lo hace. En el caso de Venezuela, prefieren... Eh, no solamente prefieren entenderse con el chavismo, sino que lo hacen desde una posición despreciable de la más absoluta debilidad. Les devuelven los narcosobrinos, están negociando la liberación de Alex Saab, eh, se habla de que ahora el chavismo le va a cambiar a Alex Saab por Rafael Ramírez. Bueno, Estados Unidos en realidad no tiene idea, no sabe, como, como dicen los chavistas, y me, y me da hasta, pero es verdad, los chavistas los tienen locos, o sea... No, no encuentran, no dan pie con bola. Entonces, dando, que pues, claro, cuando se dan cuenta del error que han cometido, pero no, no, no por el error mismo, sino por el impacto de opinión pública que significó liberar a los narcos sobrinos en esas condiciones, bueno, entonces Estados Unidos hace una reunión con la falsa oposición para pasarles la, la mano, para decir que, o sea, en lugar de, o sea, el titular de prensa fue, Estados Unidos se reúne con la, con la MUD, con la, con la oposición venezolana, para respaldar. Para, para presionar por las, las negociaciones en México. Bueno, pero es que a quién van a presionar, a la MUD. La MUD está arrodillada, llorando, pidiendo, rogando, arrastrada, de que por favor el chavismo regrese a México. Y entonces Estados Unidos, en vez de presionar al chavismo, bueno, se da un abrazo con la MUD, presiona a la MUD, la MUD dice que sí, que está dispuesta, que no hay problema, que lo que le pidan lo va a dar, y el chavismo una vez más se da el lujo eh, no solamente de, de despreciar y de maltratar a la falsa oposición, sino de hacerle los desplantes que le dé la gana a los Estados Unidos, porque además saben que tienen aliados internos en el gobierno de Valle. Entonces yo, claro, me disculpan que me haya extendido un poco, pero lo que quiero es remarcar la idea que estos temas no se pueden desvincular del eje fundamental de la discusión. En Venezuela no tenemos un mal gobierno, no es el mal gobierno de Maduro. El régimen político chavista que está destruyendo a Venezuela, que le abre la frontera a los grupos paramilitares, narcoterroristas, guerrilleros, eh, es eh, el, el Estado chavista que ha... Esa, esa, ese cuento del milagro económico chavista, bueno, por supuesto que Venezuela está inundada de dólares, de, porque Venezuela se ha convertido en una lavadora masiva, en, en una operación gigantesca de narcolavado. O sea, aquí lo, lo, los únicos que están... ¿Cuáles son los negocios que florecen en Venezuela? Cualquier negocio que permita borrar la evidencia del narcolabado. ¿Cuáles son? Espectáculos públicos, restaurantes, eh, licorerías, por supuesto. Eh, pero ¿dónde están las industrias? ¿Dónde está el comercio? Lo que vemos también es un papel lastimoso y, y una vergüenza, debo decirlo, el papel de estos industriales, entre comillas, y estos comerciantes que se agrupan en fedecámaras cámaras que, que son... Eh, bueno, ellos jugando a sus intereses, pero a la final no hay Venezuela, no hay tal milagro económico, no hay recuperación económica, lo que hay es una lucha por la supervivencia y en conjunto lo que tenemos es una gravísima crisis política donde no es exagerado decir que Venezuela se nos está deshaciendo en las manos y en las manos del chavismo. Ahora, esto se resuelve con unas elecciones, esto se resuelve escogiendo al candidato de la falsa oposición, que sea María Corina o que sea, qué sé yo. Eh, Juan Guaidó o, o, o, que, o que sea Manuel Rosales. Eh, esto se, se resuelve y yendo, yendo unas, a unas elecciones que ya se sabe que las va a ganar. No que las va a ganar, que, que van a proclamar ganador a Nicolás Maduro. O sea, ¿cuál es el beneficio, cuál es la ganancia de ir a esas elecciones? Yo creo que lo importante es que la gente lo entiende, pero que nos toca a nosotros, a, a gente y a grupos y a movimientos y a tendencias políticas de opinión como los repúblicos, eh, darle una explicación política a eso que está pasando. Ese es el trabajo pedagógico nuestro y es el trabajo político que creo que tenemos que hacer. Gracias, Humberto. Gracias. Muchísimas gracias. Y, y, y, y de ningún modo eh, te has extendido más allá de lo previsto, porque mi planteamiento fue su, suficientemente amplio y extenso también como para que te sintieras libre de tocar cualquier punto y te tomara el tiempo que fuera necesario. Eh, como hiciste mención de eso, yo quisiera también escuchar un poco acerca de la, de la eh, eh, incongruencias del pobre gobierno de Joe Biden, ¿no? eh, de las incongruencias en materia política exterior, en materia de política exterior, especialmente hacia Venezuela, aunque en el, hacia el resto del mundo ha, ha, ha demostrado una inmensa deficiencia y ha puesto a los Estados Unidos en una posición de, de prestigio muy precaria, pero eh, hacia Venezuela, que es un tema que especialmente nos atañe. Y además de eso, eh, lo conocemos más o menos de cerca, más de cerca que con el resto del mundo. Yo veo que eh, por una parte Biden eh, envía comisiones y recibe este, comités de, de Venezuela para negociar y entonces eh, negocia por una parte con Nicolás Maduro haciendo un reconocimiento tácito de su, de su, de su investidura, supongo. Claro, él también sabe que, que, que Nicolás Maduro es el jefe de la pandilla, por lo menos es el que da la cara. Entonces, este, por una parte negocia con Maduro, pero por otra parte eh, recibe venezolanos que están huyendo de Maduro. Entonces le entrega le entrega delincuentes a Maduro y, y recibe ciudadanos que viven en el país que regenta Maduro entonces a, a mí me parece que o es una cosa o la otra porque si yo te reconozco como presidente, si reconozco la investidura, la investidura que tiene de alguna forma debo entonces estar convalidando que tus políticas porque además de eso ha levantado sanciones además de eso ha suavizado algunas medidas que había implantado hacia Venezuela. Y, y por otra parte, entonces recibe ciudadanos que están huyendo del régimen que Maduro lidera. A mí me parece, eh, quisiera oír un poco acerca de cuál es tu, tu, tu visión de, de la política exterior de Joe Biden, que como siempre he dicho, yo, yo, yo siempre me dirijo hacia esto, hacia los mandatarios, con muchísimo respeto y soy bien magro en mi lenguaje pero cuando se refiere a Joe Biden y, y a Chávez y a Maduro hacia ellos pues no no no les niego ningún ningún adjetivo peyorativo y, y Joe Biden más que más que un corrupto y, y un mal presidente es un idiota o sea es, es una cosa a la que yo no me puedo contener entonces, ahí, ahí dejo eso, eh, Humberto. A ver, para qué, qué, ¿qué podemos compartir con respecto a eso? Mira, la, la, la política de los Estados Unidos ha sido un desastre completo. Eh, y claro, eso tiene, eh, por, por supuesto, hay que, hay que explicar por qué decimos que ha sido un desastre. Eh, es un desastre porque es una política que no es coherente. Primero, no hay una política. Ese es el, el problema número uno es que de la administración de Joe Biden hacia Venezuela no hay una política. ¿Qué sería una política? Una política sería un conjunto de, de acciones, de previsiones, de planes, de programas, eh, so, montados algunos sobre hechos fácticos, otros sobre, vamos a decir, sobre hipótesis de trabajo, pero con un objetivo. Entonces, eh, esto no existe de la administración Biden uh, hacia eh, el régimen chavista en Venezuela, es evidente, y en esto no hay que ser ningún analista sofisticado, eh, es evidente que en esa dinámica de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, con el régimen chavista, es el chavismo el que lleva la batuta, es el chavismo el que, el que va empujando, empujando. Y, y es tan así que el, el chavismo, en eso eh, yo creo que ellos han acumulado cierta experiencia y, claro, no solamente la experiencia que les, les ha permitido pues también un poco refinar sus procedimientos, sus, sus maneras de hacer política, pero también la acumulación de errores que ha cometido la falsa oposición y la acumulación de errores que ha cometido los propios Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, eh, hay una visión que todavía eh, le, le cuesta, a, a, cuando digo Estados Unidos me refiero a ese conjunto de, eh, digamos, de operadores políticos, de asesores de funcionarios que están dentro o dentro de la burocracia o cerca de la burocracia y de la, de, la, de la área, digamos, diplomática, que ellos no terminan de entender qué es lo que tenemos en Venezuela, qué es lo que hay en Venezuela. Entonces, claro, eh, hay, hay toda una, una retórica. Eh, bueno, es el, el, el, Venezuela tiene que regresar a la democracia. Y claro, es una retórica tan des, eh, desgastada y con un desgano muy parecido al, al, al caso de la OEA. La OEA llegó ya al punto extremo, o sea, eh, o sea, ya, ya la OEA se rinde. pues, Prácticamente la OEA ya no dice nada porque no puede decir nada, porque son foros donde eh, la, la cantidad de intereses que están en juego no permiten articular una política. Pero Estados Unidos sí podría articular una política, porque se supone que es un país mirando hacia eh, otro país que está en su área de influencia. No es el caso. En primer lugar, no, esto no ocurre porque la administración de Biden está, eh, al igual como pasaba con Trump, hay grupos que están en pugna, así como en la época de Trump había gente que entendía con claridad meridiana que en Venezuela debía ocurrir una intervención militar liderizada por los Estados Unidos o una acción militar quirúrgica parecida a la que hizo Estados Unidos en, en Irak cuando eliminó a aquel operador militar eh, iraní. Eh, al mismo tiempo, en la administración Trump, pues había gente eh, que decía que no, que eso era muy peligroso, que eso no podía ser. Eh, también cometieron el error, pues, de... Da, fue fue el, el gobierno de Trump el que le dio prácticamente esos primeros eh, impulsos al, al interinato de, de Guaidó y a la falsa oposición. De manera que eh, yo creo que eso, eso, se, eso prácticamente diluyó. No hubo la forma de articular una política coherente. Lo que hay ahora es algo peor. Lo que hay ahora son grupos que eh, operan, eh, son grupos de lobby, ¿verdad? De compañías eh, privadas que, que legalmente actúan en Estados Unidos y que son pagadas por el régimen chavista para influenciar las decisiones de los funcionarios norteamericanos. Sabemos, por ejemplo, de las grandes cantidades de dinero, de las masas de dinero que se están manejando en torno al lobby que eh, dirige la Chevron. Eh, prácticamente es un hecho, o sea... De palabra, Estados Unidos dice que va a mantener las sanciones a, la, a, a Venezuela. Pero en la práctica eso no existe. Y en la práctica lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo es un levantamiento progresivo de las sanciones. Eh, Estados Unidos además para, para eh, por, por justamente porque se han embarcado, en mi opinión, en forma equivocada en una guerra con Rusia. Entonces, bueno, para resolver los problemas de, de digamos, de suministro interno de petróleo, de, de, de gas, eh, bueno, tienen que asegurarse... Eh, otras fuentes y, y Venezuela siempre va a estar eh, digamos en la lista en, en, lo, en los primeros países a considerar eh, esto yo creo que mm, es una eh, frente a esa necesidad pragmática eh, la administración de Biden eh, se ha, eh, ha estado más influenciada por estos grupos que además simpatizan con el chavismo que plantean que hay que al chavismo hay que tenderle una mano que no se le puede acusar que hay que darle la oportunidad de que la manera de, de, de sacarlos del poder es meterlos más, es darles más democracia, ¿no? más, más energía democrática, ¿no? pero no se dan cuenta que el chavismo ha ido logrando lo que ha querido. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo eh, en el país que, se, que es la primera potencia y que se precia de tener a los mm, mejores operadores formados en las escuelas de diplomacia, de geopolítica, bueno, en, en, en una maniobra sumamente hábil, el chavismo logra o sea, los Estados Unidos que debería ser como el, el, el factor, digamos, eh, mediador, negociador desde una posición eh, de fortaleza, ¿verdad?, entre esa falsa posición y el régimen chavista. Bueno, eh, Jorge Rodríguez, desde el principio, ellos plantearon, no solamente plantearon eh, cuando armaron eh, esa caricatura de que Alex Sabe era un, un, un diplomático, lo metieron, ¿verdad?, en la, en la Comisión Negociadora pues, del Chavismo para asegurar más y reafirmar el, su carácter diplomático. Pero es que además Jorge Rodríguez dijo algo que a mucha gente se le olvida y lo dijeron públicamente. Jorge Rodríguez dijo, mira, es que aquí no tenemos nada que negociar con la MUD. Con quien tenemos que negociar y con quien vamos a negociar es con los Estados Unidos. Y mientras no se hable con los Estados Unidos, no hay negociación. Y si recordamos, lo último que ocurrió, el último evento que ocurrió en, las, en esas negociaciones de México es cuando Jorge Rodríguez dice, bueno, si no nos aceptan, a Alex, ¿sabes? como miembro de la delegación negociadora por el chavismo, pues no nos vamos a sentar a negociar. Y en eso quedó. Ahí, ahí se frizó para usar una palabra común, ahí quedó congelada la fotografía. Fue lo último que ocurrió. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo desde entonces? Bueno, desde entonces, eh, Estados Unidos ha venido eh, prácticamente haciéndole concesiones al chavismo para ver si el chavismo afloja. Entonces, bueno, han flexibilizado las sanciones, eh, negociaron eh, en secreto, ¿verdad? Y, y, esto, y esto es sumamente importante y es grave, porque cuando Estados Unidos decide negociar bilateralmente, directamente, la liberación de, la, de, lo, de estos ejecutivos de, de, de petroleros, ¿verdad?, eh, y, y Estados Unidos accede a devolverle, a liberar, no a devolver, a liberar a los narcos sobrinos. Bueno, Estados Unidos está reconociendo el estatus político del régimen chavista que preside Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, ahora se despeja y se concreta la petición más importante que Jorge Rodríguez, en nombre del chavismo, le hacía a los Estados Unidos. Queremos y vamos a negociar con ustedes. Bueno, ya el canal de negociación no pasa por la MUD. Ya es, hay un canal abierto, despejado, entre el gobierno de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué esto es de la mayor importancia? Porque esto le permite al chavismo seguir logran, acumulando estas concesiones y eh, ocurren incidencias menores, de verdad, que no tienen ninguna significación, como esa foto que se toma la, la subsecretaria del Departamento de Estado con la falsa oposición, como para darles ánimo. Pero eh, en realidad, eh, eh, o sea, con Estados Unidos, a quien reconoce, ¿verdad? No es al gobierno. El gobierno de Guaidó es eh, una mampara, es una caricatura que irresponsablemente los Estados Unidos le permite que siga gastándose el dinero sin rendirle cuenta a nadie. Pero para los temas que importan en la geopolítica, ¿verdad? Para los temas de Guyana, para los temas de la Chevron, para los temas de, de, de, de narco lavado, bueno, es el gobierno de Nicolás Maduro con quien hay que hablar. Y esto lo hace, lo cual yo no vería ningún problema. Está bien, porque con los, con los inclusive con los enemigos y los adversarios en una guerra se puede dialogar. Ahora, ¿desde qué posición lo está haciendo Estados Unidos? Bueno, desde una posición de la más absoluta debilidad. Eh, aparte de una declaración retórica, ambigua, eh, fofa, de decir, bueno, es que seguiremos presionando para que el chavismo acceda a unas elecciones libres. transparentes bueno seguirán haciéndolo inclusive hasta después de que Nicolás Maduro sea proclamado presidente por el Consejo Electoral Chavista. O sea, la, la, la posición actual de los Estados Unidos no ayuda a sacar al chavismo del poder. Y eso es lo que yo considero que es, es grave. Más aún, está prácticamente algunas cadenas informativas norteamericanas ya han confirmado eh, que, bueno, por, por vías de, de, de, digamos, de fuentes que tienen dentro del gobierno de Biden, el gobierno de Biden ha ido eh, desmontando progresivamente, o sea, ellos le han ido quitando eh, el poder político que le habían reconocido al, al interinato de Guaidó. Y parece ser que a donde se va es a una situación donde ellos eh, van a dejar de reconocer al interinato de Guaidó, pero eh, por supuesto no pueden dejar coja o mocha a la falsa oposición. Eh, a cambio, ellos van a reconocer, da, darle un reconocimiento político, entre comillas, a esa coordinación política de la MUD, ¿verdad? Eh, y lo van a presentar como algo que va a tener más fuerza, va a ser más importante, con más protocolo y, y más eh, capacidad operativa que al interinato de Guaidó. En realidad, esta es otra acción donde Estados Unidos quiere seguir contraseándose con el chavismo, pero además eh, la tiene fácil porque es que la falsa oposición quiere justamente eso. La falsa oposición quiere ser aceptada por el chavismo. Entonces estamos hablando de dos factores que en realidad no están buscando enfrentarse al chavismo, sino que tanto Estados Unidos como la falsa oposición lo que quieren es buscar maneras más eficientes de entenderse y de ser aceptados por el chavismo. Entonces el balance de esto es bueno, entonces, ¿a dónde me quieren llevar cuando me traen el planteamiento de que es que ahora sí hay que ir a votar las elecciones porque es que es definitivo? No, no. Esto es el mismo fraude de siempre, es la misma estafa, el mismo engaño de siempre. Lo que pasa es que a, a, lo, a, los, a los estafadores llega un momento que después de 20 años, después de 20 años, ¿qué nuevo le puede decir la falsa oposición a los venezolanos para llevarlos bajo engaño a votar? O sea, ¿Qué van a decir? Ni porque, repito, no porque, no, no, no que quiera ser repetitivo, pero ni porque María Corina Machado, que sería la cara más amable de la falsa oposición, sea la candidata. No hay manera de decirle a la gente, mira, esto, esto que estamos haciendo es bueno y es definitivo y va a ayudar a sacar el chavismo. No, yo creo que lo que se está jugando acá es la, el realineamiento de un nuevo estatus, de una nueva configuración política de quiénes van a ser los voceros de ese sector de la falsa oposición para, como cabezas de ese grupo, entenderse y negociar y llegar a acuerdos con el chavismo en una situación donde el chavismo sale favorecido porque lo que hay es eso que ellos llaman la, la normalidad. ¿La normalidad cuál es en el esquema chavista? La nueva normalidad es una situación donde ellos dicen sí, cómo no, hay descontento hay problemas económicos, o sea, ellos admiten que hay problemas, o sea, ellos no van a decir que el país está en vías de destrucción, pero bueno, dicen sí, hay descontento, hay problemas en la economía, eh, hay protestas, perfecto. Pero aún con todo eso, eh, hay que aceptar la realidad, y la realidad es aceptar al Estado chavista. O sea, de ahí en adelante, mientras eso no se ponga en la discusión, pues en realidad, eh, esto, estamos en un punto de no retorno, estamos en, están dando vueltas en torno al mismo eje eh, sin posibilidades de salirnos de, de, de esa esfera porque, porque, bueno, porque es un círculo vicioso, sencillamente. Entonces, eh, yo creo que la, eh, esa... Yo insisto que la manera de ver el problema es sumamente importante y por eso yo creo que no podemos cansarnos de repetir que lo que tenemos en Venezuela no es una crisis de gobierno, es una crisis de Estado y que la única manera de resolverlo es destruir al Estado chavista bien sea por una conmoción interna, bien sea por fracturas internas que sabemos que están ocurriendo y que, bueno, que, y, y además, eh, eh, la otra, no, no digamos, eh, no digamos que, que esto es como una, una especie de ejercicio de, de, de, de, de profetizar nada, sino por la manera como se han venido desarrollando las cosas. Bueno, la única manera va a ser una confrontación. Una, una, un quiebre interno del régimen político chavista y donde muy probablemente ese quiebre va a ocurrir es en las Fuerzas Armadas Chavistas, porque ahí es donde se va a decidir eso. Entonces, ¿tiene sentido y tiene mérito que la gente diga que no va a votar? Por supuesto que sí, porque es una posición política, porque es una posición ética, porque revela que hay claridad del problema y porque de alguna manera hay que acumular energías en sectores venezolanos que no hayan sido contaminados y corrompidos por la falsa oposición y que hayan mantenido una actitud moral, ética, política, intachable eh, frente al chavismo. Yo creo que sí, eh, eh, o sea, yo le veo un sentido y pienso que, que en este momento yo creo que la, la posición política más racional es negarse de manera militante y sistemática a participar en ese fraude electoral del cual Desesperadamente la falsa oposición quiere ser parte y que está seguramente Estados Unidos, pues va, le, va, le va a dar la bendición y el reconocimiento con las notas de protesta del caso. Bueno, está bien, pero a la final seguirá reconociendo el régimen de Maduro. Bueno, eh, gracias, Humberto. Y, y con respecto a eso, bueno, cuando Guaidó en estos días, al ser entrepado por, por, por una periodista de, de CNN, dijo que que la Asamblea Nacional en donde él fue elegido, la del 2015, y su presidencia encargada tiene en vigencia hasta que exista una elección libre y justa. Es decir, no sabemos cuándo. Y esa elección está en deuda desde el 2018 eh, con los venezolanos y la Constitución, porque en el 2018 Nicolás Maduro hizo fraude y adelantó las elecciones. Y todo aquel. Entonces, Juan Guaidó, Juan Guaidó tiene la aspiración de continuar siendo... Eh, titular de ese, de ese despacho imaginario por mucho tiempo, aparentemente es y con carácter indefinido, hasta que designen un nuevo, hasta que se, se celebren unas elecciones libres y justas. Eso, eso suena gracioso, pero es sumamente triste también para los venezolanos y para, y para cualquier sistema jurídico legal y que le brinde seguridad a los ciudadanos. Esto no, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, este, Humberto, yo estoy muy agradecido. Eh, hoy, eh, para los participantes, para los que tenemos eh, para nuestra audiencia, tenemos a Humberto González, abogado venezolano, eh, eh, un ávido lector, escritor, eh, pensador y analista político. Es un privilegio siempre tenerlo aquí con nosotros y este hoy estamos disfrutando de una, una tarde muy amable y muy enriquecedora con Humberto González. Yo soy Álvaro Guerrero y le entrego el testigo a Joana Montenegro que es mi, este, mi, mi, mi compañera en este programa que la hemos tenido hoy este, muy, muy callada. Adelante, Joana. Muchas gracias, doctor. Eh, Inquisidor, espero un momentico que necesito hacerle un planteamiento al doctor Humberto y luego sí te damos la palabra. Eh, doctor Humberto, justamente hace unos minutos atrás usted mencionaba algo, por lo cual mi planteamiento que ya estaba planificado eh, cabe en este momento, y es que el día de ayer Diosdado Cabello anunciaba lo siguiente, y abro comillas, se quedan sin el chivo y sin el mecate, cierro comillas, y sugiere que las elecciones presidenciales podrían darse antes de las primarias de la oposición. Y cuando mencioné que usted lo, lo, lo, lo comentó hace unos minutos atrás, y es que justamente ellos juegan la pelota con ese paupérrimo liderazgo político de la falsa oposición, que para quienes no me conozcan, lamentablemente yo sí soy muy políticamente incorrecta, y yo les agrego justamente con todo esto que parecen prostitutas de falsa oposición porque en las elecciones para quien no lo sepa se juega y se y, y corre justamente muchísimo eh, dinero por eso necesitan justamente elecciones también entonces eh, doctor qué opina justamente sobre que el chavismo adelante las elecciones del 2023 ¿Y cómo se puede lograr ese nuevo liderazgo decente, doctor? Mira, la, la, el chavismo es, es interesante porque eh, uno dice, bueno, si, si estamos hipotéticamente, si esto fuese eh, unas elecciones donde hay transparencia y garantía, y hay un poder electoral que, que va a garantizar, digamos, los resultados, eh, bueno, lo, lo, lo, los primeros que deberían celebrar, o sea, la crisis que hay en Venezuela en este momento es tan grave que adelantar las elecciones debería hipotéticamente favorecer a, a la oposición y debería ser la oposición la primera en saltar y decir maravilloso, sí, que se adelante y vamos a salir de esto de una vez porque, porque este es el momento donde la gente está, digamos, eh, bueno, más irritada más molesta eh, hay, hay todo el descontento pero no es así y, y claro, el chavismo eh, quiere adelantar las elecciones pero no por el tema de la falsa oposición de las, de las primarias Mira, eh, eh, o sea, las primarias en sí mismas son un desastre suficientemente bien orquestado que el chavismo no va a tener necesidad de, o sea, ellos mismos, los mismos falsos opositores van a hacer el trabajo de desprestigiarse a sí mismos, eh, de llevar la discusión por los caminos que ellos siempre la llevan, eh, como hemos visto, haciendo el ridículo, ¿verdad? Porque un venezolano que se presenta a estas alturas de la vida, eh, eh, mira, eh, aquí tengo mi programita de gobierno en ¿no? un PowerPoint y entonces propongo eh, una, una, no sé, unas bolsas de comida y crear unos hospitalitos aquí, una cosita allá. No ha entendido nada y perdió todo, incluido el sentido del ridículo. O sea, Venezuela no, no vamos a, para un, una situación que es de cáncer crónico, no pueden venir estos señores con unas banditas, unas curitas y unas aspirinas y decir, no, mira, aquí, aquí está la solución. Bueno. Eh, yo creo que ese espectáculo es patético, ya lo estamos viendo, eh, estos candidatos recorriendo el país y, y tratando de inyectarle entusiasmo a la gente donde no hay, porque la gente no los quiere, ni los quiere ver, ni los quiere escuchar. Entonces, ese, esa, esos son los que van a asustar al chavismo. No, no, no, no, no, no. El chavismo necesita adelantar las elecciones por otras razones, porque tiene problemas adentro. Porque hay conflictos adentro, porque hay conflictos en, de, en las diferentes mafias que operan las Fuerzas Armadas, porque hay presión para sacar a Padrino López, porque se dice, no me consta, pero eh, gente vinculada al chavismo dice que Rafael Ramírez eh, está con una chequera, bueno, comprando, y la gente, y el y cuanto chavista, operador más o menos importante en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial y en el Poder Electoral cuanto chavista hay que está medio pasando hambre que, o, que, o que no ha robado suficiente, bueno, eh, Rafael Ramírez está, dicen ellos comprando gente, entonces el temor y el pavor y el pánico que le tienen al efecto Rafael Ramírez verdad es tal que ellos sí quieren eh, resolver el tema de las elecciones cuanto antes porque claro, los conflictos que habían o que todavía hay entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro eh, se pospone, porque ahora estos tienen que hacer unirse, unir fuerzas, hacer causa común y enfrentar al enemigo que sí es un enemigo de peso. ¿Por qué es un enemigo de peso Rafael Ramírez? Sencillamente porque él tiene, en primer lugar, tiene el dinero, tiene la capacidad de mover logística, de comprar gente, de moverse en algunos círculos diplomáticos a los cuales tiene acceso, pero además, lo más importante es que Rafael Ramírez tiene las conexiones él no es ningún desconocido para el mundo chavista. Él conoce quién es quién, a él lo conocen, él tiene su telefonito con sus números de teléfono, él tiene la, los contactos y, y él tiene la manera de articular eh, una, un movimiento y una conspiración pues, bien armada eh, con impacto político y militar que sí puede desequilibrar y desestabilizar al gobierno de, de Nicolás Maduro. Entonces... Eh, ellos tienen que litiar ese problema. Ahora, ¿por qué eh, todos estos, eh, bueno, ahora, ahora, ahora surgen? Cuando antes el gobierno tapaba tapaba la podrida olla de corrupción y el desmantelamiento, ¿verdad? Porque si hay alguien que por instrucciones de Chávez destrozó la industria petrolera, fue Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez pues tiene dinero por él, él era el que le manejaba la botija a Chávez, la, la, la, la, la caja chica. Entonces, claro, eh, de esa... De esa de, de, de toda esa corrupción acumulada no se sabía nada, hasta ahorita que Isami y, y ahora descubren 15 años después 10 años después, no, no, es que Ramiro es un súper corrupto, y salen las pruebas y ahora eh, hay conversaciones eh, y esto no es especulación, esto, esto se está planteando de esa manera, donde el régimen chavista le está haciendo mm, un señuel, unas carantoñas allí a los americanos para decirle, mira, vale eh, ustedes tienen a Alexa, pero nosotros podemos hacer causa común y agarrar a este personaje que está en Italia, ¿verdad? que es Rafael Ramírez, y las pruebas que ustedes, ustedes no tienen las tenemos nosotros. ¿Qué tal si cambiamos Rafael Ramírez por Alexa? O sea, a, a, eh, bueno, eh, porque además, ¿qué pasa? Rafael Ramírez tiene procesos judiciales y penales abiertos en Estados Unidos, porque no es mentira que es un, un, un, uno de los arses de la corrupción del régimen chavista. Bueno, que ahora está enfrentado a Maduro. Bueno, eso es eso, eso, otra cosa, ¿no? Pero eh, eso no lo lava él de, lo, de, de toda la, la, la corrupción en la cual él, él, él participó. De manera que esto que dice Diosdado, porque Diosdado siempre, él, él tiene la virtud en su programa, él siempre le tira línea a su gente allí, a los cuadros chavistas. Eh, ellos siempre más o menos dicen por dónde va la bola. Y eh, en efecto, ellos ya por supuesto saben, eh, porque eso se ha hablado con los americanos, ya hay pasos concretos para desmantelar... Eh, el interinato de Guaidó, eh, le buscarán una imagen donde el, el, este personaje no salga tan maltratado, pero bueno, eso va a ser difícil. Además, eso se va a concretar. ¿Por qué? Porque hay una decisión de los eh, socios mal pagados de la falsa oposición que se quejan que Guaidó y Voluntad Popular y Leopoldo López se cogieron todos los reales de Monómero y todo el dinero que pudieron de los activos y no repartieron bien. Entonces, eh, prácticamente hay un acuerdo político donde esa asamblea, asamblea del 2015 de la que tú hablabas, que Guaidó, Álvaro decía, ¿no? que Guaidó va a ser presidente hasta que nuevas elecciones, bueno, los mismos elementos políticos que le dan sustento a esa asamblea están de acuerdo en que ese interinato eh, debe llegar a, a un término y los Estados Unidos están de acuerdo, de manera que yo creo que es cuestión de semanas, de unos meses quizás, a lo, a lo máximo, el primer trimestre de aquí al, al otro año, del, del 2023 donde eso quede finiquitado, por eso seguramente Diosdado Cabello decía, bueno, se quedaron sin el chivo y sin el mecate. No, se quedan con el mecate en la mano, porque el mecate es lo que les permite a la falsa oposición seguir negociando, seguir armando eh, estos espectáculos, estas, digamos eh, eh, estos engaños tipo México, eh, y para ellos a la final decir, bueno, este, fuimos a unas elecciones, no se pudo, hubo corrupteras, etc., pero somos la oposición oficialmente reconocida por el chavismo. Eso es lo que está en juego. Y cuando se habla de que, de que bueno, eh, se quiere adelantar ahorita el, el proceso electoral, pues yo creo que es, es muy factible que eso ocurra y no va a pasar nada. Eh, ni Estados Unidos va a dejar de comprarle petróleo a Venezuela, ni los Estados Unidos va a decir que eso es nada. Simplemente habrá algunas notas de protesta en el campo de la retórica, pero en la política real, eh, yo creo que eso apunta a un mayor reconocimiento al, al régimen chavista y a mantener una, una especie de status quo allí eh, con la falsa oposición que, que seguirá actuando como la oposición oficialmente reconocida por, por el régimen. Así es, doctor. Bueno, le vamos a dar la palabra a Inquisidor para después yo hacerle dos preguntas más, doctor. Ok. Inquisidor. Ah, me van a dar el derecho de palabra. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Ok. Eh, dentro de lo breve que se pueda, como en resumen, el tema electoral sencillamente aquí es consolidación del régimen. Pero como para el que no lo tengan muy claro de las personas que están escuchando. Y las razones sobran. Eh, todo el mundo está claro aquí que un hombre como Nicolás Maduro quiere apuntalarse él como o sea quitarse como decía el fantasma de Chávez y está a la vista de todo el mundo mientras que una persona como Diosdado Cabello y el clan de él que ha dejado de sonar mucho eh, se, como no tienen ningún tipo de, de, liderazgo, o sea, de liderazgo más allá de, de estar militando en ese partido quieren seguir quemando aquella historia del, del mortadelo es algo que está a la vista ¿Qué papel juega aquí la, entre comillas, oposición? Que le, ellos están conscientes de que todo lo que significa un bochinche electoral significa prebendas y plata, dinero, negocios. Y ellos juegan a eso. O sea, ellos, ellos prácticamente es como un vicio. Es lo que llamamos politiqueros. Y como para, porque por lo que más pedí la palabra fue cuando estaba escuchando al señor Humberto le quería complementar, o sea, cuando tocó el tema de la invasión y todo eso, le quería complementar que Estados Unidos, se, este, si somos un poquito más exactos, no se maneja en cierto modo como una república, o sea, como decir que Estados Unidos por Biden X, si somos más exactos tenemos que eh, hablarlo como en un modo de administración. La administración de uno, la administración de otro que dentro de que sí, si Estados Unidos tiene unos pilares de gobierno. Cada uno de acuerdo a sus administraciones tenía sus visiones y no es mentira que durante la administración Trump el, el gobierno de Maduro, o sea, digo gobierno porque por desgracia ahorita Estados Unidos lo está viendo como gobierno, fue donde fue, donde fue más vapuleado y donde fue más, más, como más contra las cuerdas del sistema. Ok, entonces... Cuando alguien me dice que, que tiene que ver eso con Juan Guaidó, si Donald Trump tenía toda la intención, ya sabemos de qué. Solamente explico que dentro de una operación de la, bueno, como lo nombró, pues la llamada invasión, eso tiene que, digamos que cubrirse de un cierto mal, manto legal. Y un mejor manto legal para que no hubiera un estado de caos, o sea, y a Japón, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, vean en la Segunda Guerra que cuando Japón cae, por lo menos la figura del emperador prevalece como manera de haber un control de alguien dentro para que, digamos, el norte pueda tener el país por las riendas y empezar a reconstruirlo, que no se vea como una invasión absoluta, sino como un replanteamiento del Estado. ¿Ok? Si lo vemos allá así, a un Guaidó en, en Venezuela, que era como aquel marco legal de que él diera un play y de que, de que se hicieran unas acciones militares, tengan claro que el hombre jamás estuvo de acuerdo con eso por presión de sus propios grupos politiqueros y por él mismo, porque el chavismo dentro de sus planes maquiavélicos logró hacer, o sea, me imagino yo que ya eso sería como manual cubano, Aquello de, de, de crear un, un manto de corrupción, un manto de, de, de, de, de trampa de, de, de todo lo que es lo malo dentro de la política a tal punto de que hacerles ver que a la hora la chiquita, si se caen ellos, ustedes se vienen con nosotros porque les sabemos todo. No es secreto para nadie. Entonces. Si revisamos a fondo lo que fue la administración Trump y los planes a Venezuela. Y nos vamos a los hechos vean, lo pueden buscar en Google o lo que quieran, de que por lo, por lo menos y cosas más me imagino que irán saliendo a futuro, en Argentina se desclasificó lo que era el plan Puma donde ya habían maniobras de cómo se le iba a entrar a Venezuela con el gobierno de Mauricio Macri lo que, eso, lo que pasa es que estamos hablando de cosas que no pueden vociferarse a los cuatro vientos sino que cuando pasan, pasan por el reventón y ya es decir, que ese tema si sí se estaba planteando por debajo de la mesa sin nombrar una OEA, digamos que que solamente charlatanería parlamentaria o lo que quieran. Pero cuando eso cuando ese tema estaba en su punto ángido y que digamos que el interinato estaba en su en su mayor en su mayor apogeo. Recuerden que de repente aparece de la nada aquel diálogo en, en Barbados que quedó para que mucha gente se llevara las manos a la cabeza de los que digamos estaban o una posición seria en contra de, de, de lo que es el chavismo, y entienden que el tipo negociando así que era como algo bajo cuerda, pero que nunca, nunca falta alguien que tiene una cámara y lo fotografía o que no puedan negarlo, eh, vean que estaban pasando por encima de los que eran los planes mayores, y sencillamente se caen cuenta del hecho, de que esta gente que si estaba negociando por allá a escondidas, que o sea, no voy a redundar en eso, que pueden estar negociando más que sus propios negocios y sus capitales y su dinero y sus corrupciones, sus tramoyas y todo eso. Entonces eh, se monta en aquel plan de, la, de, de, de negociar, de negociar y que un tipo como Juan Guaidó nunca, es, en, en esa parte le agradezco su sinceridad, él nunca Mostró, dejó de mostrar lo que en verdad era él desde, desde su punto de interinato vean que él siempre se movió fue como un candidato más aunque fuera entre comillas el presidente interino con aquello de lanzarse al agua eh, desde una barcaza eh, visitando a la gente cuando empezó a mamar gallo de que mira, ya hay un marín allá veo, quieren, a, llamen a un marín bueno, aquí hay un marín, allá hay otro porque realmente una acción policial tratar a esta gente como criminales nunca estuvo en su agenda, ni en los que estaban alrededor de él. Que como quemar tiempo para tomar el poder de una manera silenciosa, que no entrar otra gente y encontrar a la marramulsa y la cochinada que estaba dentro de Venezuela y estirar el tiempo. Pero él pensó que eso le iba a quedar para siempre. Y no entiende que así como ellos también piensan en negocio, hay administraciones norteamericanas que también piensan en negocio y que ya sencillamente lo ven a él como alguien irrelevante. Tan simple como eso que lo más, lo, como, como la justicia más poética es ver que toda esa gente dentro del interinato, y podemos nombrar a un vecchio a, o a los que mueven ficha allá, que se movieron tanto para cerruchar a Donald Trump, que apoyaron a Biden como manera de, de, de, de, de darle poder, poder y negocio al interinato, se están dando cuenta ahora que es la misma administración Biden la que los está cerruchando, porque no les sirve. Porque si el plan era eh, reformar el país con una cara venezolana al poder, mientras que ellos estuvieran ahí, lo quisieron hacer a su modo, cuidando su prebenda y su corrupción y no les salió. Y ahí ahora estamos pagando los platos rotos y ver cómo refundamos la República desde otras opciones, sencillamente y, y quitándonos como aquella imagen de que el Norte deje de, deje de vernos, porque hay que decirlo, deje de vernos tal vez como unos locos o como unos inoperantes a los que manejen la oposición, porque obviamente quien quiera ser opositor seriamente, obviamente se va a conseguir con el cuchillo del chavismo. Y si ellos andan por ahí dándose las de opositores como con la corona mágica o la ungido como opositores, es porque están complaciendo al chavismo o por algo el chavismo les está permitiendo caminar por ahí. Solamente iba a decir eso. Muchas gracias. Gracias, Inquisidor. Gracias, gracias. Tenemos, eh, estábamos esperando por allí a, a Joana. Pero bueno, este, much, muchísimas gracias. Eh, Joana, está por ahí, Joana. Bueno, entonces, este, sigamos mientras nuestra compañera Joana regresa, sigamos con, con Pedro, Pedro de los Reyes. Adelante, Pedro. Buenas tardes, repúblico. Buenas, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, fíjense algo, agradecido de que me den la oportunidad. Yo quiero hacer un comentario, más que, más que un, una pregunta, ¿no? Que me queda clara la visión y, y yo, yo quiero este a ver, en ocasiones yo yo era muy crítico de los republicos de ustedes, pero bueno el tiempo les ha dado la razón. Son el grupo como que más, eh, más constante, ¿no? Se han mantenido, eh, siguen haciendo los space porque a partir de, de, la, de la última elección cuando, cuando se llamó a, a que la gente bueno, de, de, de la supuesta elección, ¿no? de, la, de las votaciones, que se llamó que la gente no participara, sal, eh, salieron como muchos grupos, no y, y ya han ido desapareciendo. Y me hace, me hace entender que, que todo se trataba, porque yo llegué primero a República, luego entré en República, y que se pusieron nombres de movimientos y cosas, y, y todo siempre encaja bajo el mismo esquema, del 2017, cuando yo humildemente desde mi casa, porque no me dejaban salir de, de, del edificio de, de, de la urbanización, eh, veo que la opoficción ya en esta cara de, de, de, de Bobolongo Guaidó representa o, o configura la cara, el, el alfil, lo, lo necesario para la estabilización de la narcotiranía. Y que el presidente patriota, líder indiscutible, este, derrocado además Donald Trump, porque fue derrocado, no, no, no perdió la elección. Y esa es la estafa democrática, no, es el fraude democrático. Por eso, República. de nosotros, yo me considero república, aunque no estoy en la organización. Este, es recuperar la república no, no, la, no rescatar la democracia porque incluso yo estoy en Estados Unidos y aquí hay gente, dirigente Marco Rubio y para ustedes contar que hablan de democracia o sea, eso no existe aquí en Estados Unidos aquí lo que hay es una república y lo que se perdió el ex país es que se perdió la república que eso no se sabe qué es no tiene definición entonces Guaidó en el 2017 cuando todo el mundo me acusó de que yo era madurista porque bueno, yo estaba a favor, de verdad, de que de por qué teníamos que tener ese peso administrativo, o sea, en la administración de jueces y cosas, y magistrados y así, tontos de magistrados y así, tontos de ministerios y así, tonto, que es más o menos la gente que sale en el 2017 con este neo-enchufado, Guaidó a las calles que mató, porque perdieron un cambur. Pero ellos no querían recuperar. Guaidó siempre representó eso. Y el lobby permitió que en Estados Unidos llegara a ser reconocido. Pero el primero que dice, y en ese momento yo estaba molesto con el presidente eh, Trump, el primero que dice que Guaidó es una estafa es Trump. Trump dice, mira, eso no funcionó, son una estafa. Claro, a Trump no le importa, ni a ningún americano le importa a Venezuela, porque hoy Estados Unidos te llama. Hoy estado, en Estados Unidos hay un conflicto, Peor Y además, Estados Unidos hoy es el país que tenemos que salvar. Yo sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, están en Estados Unidos. Eh, felicito a Repúblicos, a Johanna, que han venido haciendo sus programas con, con Godo, que es un patriota cubano, que no es el discurso de la, de la, de la dirigencia, o por lo menos de, del, del show business del, de, de, de la gente, la visible de los cubanos. Porque Trump, ¿qué hizo? Trump no solo despertó al pueblo americano. Trump despierta al pueblo cubano engañado y al pueblo venezolano engañado. Porque le dice, ah, es que estos son los que van a resolver este tema. Aquí está, pues. Tienen todas las condiciones. Las condiciones están dadas, pues. Y eso pasó con los cubanos. O sea, el primero que salió disparado haciendo lobby que, ay, que los venezolanos fue Marco Rubio. Y a Marco Rubio no le queda otra opción que criticar Trump. Ojo, como dice Godo, bueno, los americanos tienen que votar por ellos porque además no lo pidió el presidente Trump. Porque Trump lo que quiere es impedir un derramamiento de sangre. O sea, es un país en armas. Y ellos quieren destruir este país. Entonces, es muy, eh, de Humberto, a quien sigo y respeto, es muy, digamos, muy soft, ¿no? Como dicen aquí, muy, muy, muy chévere que él hable de la oposición y que están negociando. Cuando la operación de todos estos grupos es una cosa, primero, de destrucción de este país, de Estados Unidos. Y segundo, Guaidó va a continuar ahí porque Guaidó es como Zeleski. O sea, ellos están ahí no para resolver ningún problema. Ellos están ahí porque son un vehículo de desviación de, de recursos. Y ahora lo que le están robando los americanos, y ahí sí me incluyo yo, pues yo pago impuestos. Yo soy americano, pero yo pago impuestos en este país, en Estados Unidos. Entonces... Ya la cosa es una organización criminal internacional. Porque como ustedes explica, cuando yo le digo a la gente, es que el país mayor productor y exportador de petróleo del mundo, el líder, es Estados Unidos. O sea, uno habla del país exportador de petróleo y, y productor, y la gente dice, ah, Venezuela. No, no, no. El país líder era Estados Unidos, y hoy Estados Unidos, no solo le está pidiendo a Venezuela que le venda, que Venezuela no puede vender nada. Y no es porque no es porque estén sancionados, porque es la misma historia de Cuba, no, es que las sanciones, es que está. No, no, no. Es que no tienen capacidad técnica ni aritmética de, de ningún. O sea, no hay capacidad, porque fueron tantos años de robo de ese, de ese, de, de, de esa materia prima, que a nosotros nos, nos inutilizaron. O sea, no, como no nos permitieron nunca producirlo. Los venezolanos no saben, entonces quienes saben son los chinos, los rusos, y se su se llevan su tajada y no les importa el resto. Entonces, que este país, que era el primer productor y exportador y hacía la mejor calidad y el menos contaminante de la gasolina y petróleo que se vendía en el mundo, esté pidiéndole hoy a, a Irán, a sus principales enemigos, China, Irán, Estados Unidos, a Cuba, porque cuando tú le pides a Venezuela petróleo, estás pidiendo a Cuba que le vendan petróleo, esto no es casual, esto no es incompetencia. Y esto me recuerda a Rafael Caldera, que también se quedaba dormido en todos lados y era senil, pero ahí está mi vecino. Yo, yo no lo he visto, pero, me imagino, pero se me han dicho que vive aquí, anda y debe estar en alguna mansión de aquí. Eh, Andrés, André, no, Andrés, Juan Andrés, creo que se llamaba. Juan Andrés Caldera, o, o Juan, Juan Caldera, no sé. Juan, no era Rafael, no era el que hacía política, era el otro que era el que manejaba todos sus guisos. Y tenía un hijo que era, claro, no, no tenía lo, las desviaciones de droga y se hacía video y toda esa locura como el, como el de aquí. Pero entonces Caldera era un loco, era, era un viejo senil, pero liberó a Chávez. O sea, el tipo eh, le dio, fue el camino, fue el tránsito al socialismo del siglo XXI, el socialismo que, con el que siempre soñó. Porque no es que el socialismo empezó con Chávez, no, no, el socialismo tenía ya 70 años en Venezuela. Entonces, para cerrar ya el comentario, eh, no veamos a w como un operador de la oposición, ni mi oposición, sino que es un operador del gobierno. Hoy, una gran organización criminal internacional, frente a los cual nosotros, los individuos, ciudadanos o no, tenemos que estar en armas, tenemos que estar atentos y tenemos que empezar a integrarlo para defender lo que es verdad. Yo soy el creador del ex país, un ex país llamado Venezuela y todos los martes. Por cierto, voy a aprovechar y le dejo la invitación aquí. Pero hay gente que me dice, no, es que yo es que a mí me afecta, Pedro, que tú hables del ex país y yo le digo, bueno, pero vamos a construir Venezuela. Esa Venezuela cuál es? Es con vida? Es con armas en manos de los individuos? Es con libertad, es con propiedad, defendiéndolo de manera absoluta? Sí. Ah, bueno, entonces es Venezuela. Y ahí entonces nos tenemos que empezar a sumar quienes pensamos así. Ahora, la socialdemocracia, lo que quieren relativizar y esperar de elección en elección hasta que el país se termine de destrozar, sea cual sea, sea Chile, sea Perú, sea Colombia o sea este mismo, Estados Unidos, bueno, ya sabemos quiénes son nuestros enemigos. Eso era todo y, y elecciones las elecciones no existen en República. Gracias. Gracias, gracias, Pedro de los Reyes. Eh... Bueno, ya nos estamos acercando al final, en nuestro compromiso con eh, nuestro invitado Humberto González. El día de hoy fue de 90 minutos y pues estamos ya llegando casi a ese límite. Yo qu quiero hacer especial mención eh, al economista Ángel García Banch, que está por aquí, que... Muy curiosamente estuve revisando pues su, su perfil, porque yo lo sigo, y, y, y me detuve un poco a ver su, eh, su background académico, y resulta que somos egresados de la misma universidad. Este, Pues me, mi saludo, Ángel García. Eh, saludos también por aquí a Carla, y saludos a este repúblico carlos que lo tenemos por aquí también eh, saludos a todos mi, mi, mi intención no es dejar a nadie por fuera pero este quería hacer especialmente mención de, de, de, de ustedes Humberto tenemos algo por allí eh, mira no yo yo pienso que eh, no, o sea, se, seguramente en, en otros space pues podremos eh, ahondar en otros temas que Siempre es necesario, no se puede abarcar todo en 90 minutos, pero yo pues agradezco la invitación, agradezco también las intervenciones. Eh, la gente sabe que repúblicos, nosotros operamos como un movimiento político, no como un partido político. Entonces, una de las características de movimiento político versus partido político es que acá no hay una línea política, o sea... Eh, acá hay opiniones y hay, y hay, sí, cómo no, hay una política generada por la discusión y en base a la discusión se van creando, se van conformando posiciones, eh, pero hay posiciones que tienen matices. Seguramente si ustedes invitan a Alberto Franceschi o a una persona que sin ser orgánicamente republicos como eh, Ángel García Bánch, pero que mm, tiene planteamientos que nosotros suscribimos. Eh, bueno, son, son exposiciones que van a tener sus matices, o sea, podemos estar de acuerdo en muchas cosas de fondo, pero seguramente vamos a estar des en desacuerdo en algunas cosas de, de fondo, ¿no? de, de, perdón, de forma, pero, pero eso yo creo que es, es importante y yo animo a todas las personas que estuvieron presentes hoy, que no pudieron o que no por cualquier razón no intervinieron, que lo hagan, porque acá no censuramos a nadie por decir que está en contra de nosotros, al contrario, lo que queremos es justamente promover el debate y la discusión para que se vean más claros los contrastes de, de, de esto que está pasando en Venezuela eh, aprovecho igualmente eh, la oportunidad, no me había dado cuenta de que Anki García pues está eh, en, en esta transmisión eh, yo le, le envío un saludo muy cordial, invito a quienes nos están escuchando a que lo sigan es una persona que aprecio, que respeto mucho por sus opiniones en cuanto a la política y en cuanto a la economía y es una persona seria. Eh, ese, ese es el tipo del de, perfil de venezolanos para reconstruir la nueva República de Venezuela. Y así como García Banch, hay muchos, muchos venezolanos por todo el mundo. Muchas personas que seguramente yo no conozco en lo personal acá, eh, que están en esta, en esta transmisión, pero eh, son cualquier venezolano, pienso yo, que esté en este momento viviendo de su propio trabajo, sufriendo sus, los rigores de... de, de, de de esa situación de no estar en Venezuela o estando en Venezuela sufriendo los rigores del chavismo y una persona que se haya mantenido incólume, intacta en sus convicciones políticas y morales, pues es una persona que no necesita llamarse repúblico, sino que es alguien con el cual nosotros podemos perfectamente entendernos millones de veces porque sabemos que hay una base, hay un vínculo ético y moral que nos permite pues, eh, establecer una relación, un nexo con, con mucha transparencia. Yo te agradezco, Álvaro y a Joana, por invitarme. Y les reitero que estoy completamente a la orden para cualquier otra eh, reunión de este tipo en, en el futuro. Aquí estoy, Gracias, por hombre. fin, por fin. Apareció Joana. Lamentablemente, el pajarraco este, me sacó de audio y micrófono. Y bueno, doctor, ¿será que me regala una pregunta más que yo la tenía? Sí, sí, por supuesto, claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, es que tenemos que aprovechar, y es que justamente, doctor, con todo lo que escuchamos, no solamente de los participantes, de usted, del doctor Álvaro, ¿por qué Estados Unidos negocia con un narcoestado y criminales por encima de los ciudadanos? ¿Y por qué los demás países no atacan, empezando por Estados Unidos, no atacan el cáncer como lo hemos denom denominado, y, no los, y, y solamente esos pañitos de agua con, con los síntomas, precisamente por eso, Just, como lo decía, creo que se llamaba inquisidor, dentro del marco legal de cada país, porque precisamente le están haciendo todo el juego y por eso el chavismo madurismo se ha fortalecido, es mi opinión. Bueno, la, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos hace lo que está haciendo? No, sé, no recuerdo si fue Inquisidor o eh, Pedro de los Reyes, uno de los dos creo que indicaba. Eh, en realidad, cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de, del Estado, ¿verdad? Que está conformado por eh, diferentes instituciones, por un, eh, eh, vamos a decir, eh, hay un gobierno, ¿verdad? Dentro de, eh, pero el gobierno resulta que no es algo monolítico, hay, hay luchas de intereses, hay agendas. Y de la confrontación de esos intereses, pues se van definiendo eh, decisiones, se van definiendo políticas. Eh, en el caso, en este momento, eh, quienes dirigen el Estado norteamericano consideran que conviene a los intereses pragmáticos de Estados Unidos. O sea, ese sería el argumento. no ¿Por qué hace, porque ellos prefieren entenderse con el chavismo? Bueno, porque eh, si, si nos vamos al detalle, pues ellos tendrían que velar por los intereses particulares, no de los venezolanos, porque vamos a hablar política, si hablamos en, políticamente con claridad, la misión número uno del Estado norteamericano no es velar por los intereses de los venezolanos, es velar por los intereses de los ciudadanos norteamericanos, de la nación norteamericana, de la República norteamericana. Eh, ahora, ¿qué pasa? La, el cuestionamiento viene porque eh, esta administración decide que conviene a los intereses de Estados Unidos entenderse con el régimen chavista. Entonces, nosotros no solamente decimos, mira, por una... Eh, ok, hagamos a un lado el tema de la solidaridad y el tema de que, bueno, de los derechos humanos, pero vamos a, vamos a, vamos al, al corazón de, la, de esa política o de esa conducta. ¿Realmente conviene a los intereses de los Estados Unidos entenderse con el régimen chavista? Cuando... Eh, o sea, y es algo que olvidé decir en, en mi intervención anterior. O sea, ¿por qué Estados Unidos es tan complaciente es tan, digamos, eh, flexible en su posición con el régimen chavista, que se da el lujo de mantener sus relaciones políticas y militares intactas con China y con Rusia, pero bueno, y, no, y Estados Unidos no tiene una guerra declarada con Rusia. Yo no entiendo entonces eh, cómo es eso de que Rusia y Venezuela hacen ejercicios militares conjuntos en el Caribe. Eh, y, y, y entonces, o sea, ni siquiera ha tocado el tema del narcoestado. Pero hay que tocar el tema del narcoestado. Estado conviene a los intereses de los Estados Unidos entenderse y darle estatus y jerarquía política a un estado que está fomentando el narco lavado a escala masiva en Venezuela. A un estado que ha demostrado ser patrocinante de grupos guerrilleros y narcotraficantes en la frontera con Colombia. Entonces, bueno, yo no, no entiendo, yo no puedo entender que, eh, o sea, por qué esa política, claro, no, no lo entiendo, es como es una manera, es un, es un recurso retórico para decir que no hay forma de explicar algo, de no ser que eh, entendamos que hay grupos dentro del gobierno de Biden que son, eh, digamos, por esta mal llamada, bueno, que son grupos, vamos a llamarlos de izquierda, no son de izquierda, son grupos, en Estados Unidos los llaman progresistas, los progres, eh, es esa influencia esa gente que, que está operando dentro de la administración norteamericana, dentro de eh, las estructuras del Estado norteamericano para desmantelar al propio Estado norteamericano. Entonces son los que vienen con argumentos tales como, bueno, eh, los derechos humanos, pues claro, en nombre de los derechos humanos, en nombre de, la, de cierta equidad política, eh, hay, que hacerle, hay que seguir haciéndole concesiones a regímenes régimen, como el de Nicolás Maduro. Pero en realidad... No, no, es, no es ni siquiera un tema de que sean unos o no sea, solidarios con la gravísima crisis que hay en Venezuela es que, que Venezuela, Venezuela se históricamente se ha sido un aliado privilegiado de los Estados y Unidos y la manera y la conducta que esta administración ha tomado es del mayor desgano del mayor desinterés o sea, eh, yo creo que no es una exageración decir que Venezuela se nos está perdiendo en las narices, se nos está perdiendo en, eh, digamos, esto es un proceso de disolución que está ocurriendo en las narices de los Estados Unidos y lo que está quedando como es el cascarón que es el cascarón armado que es la, el estado chavista eh, que no tendrá ninguna capacidad de defender ninguna frontera porque han perdido la, la, la, la, la, la capacidad logística militar pero que aún así tiene suficiente capacidad de fuego para imponerse por la vía de la violencia sobre la población civil entonces eh, Estados Unidos en realidad lo que está haciendo es entendiéndose con un gobierno que está dispuesto a mantener intactas sus relaciones con China, con Irán y con Rusia, y que además, además, con el mayor pragmatismo, eh, Nicolás Maduro dice, pero bueno, qué bonita se vería en la bandera de Estados Unidos la de Venezuela. O sea que eso da una medida, una idea de hasta dónde el chavismo está dispuesto a llegar. Y esto es lo que ellos deben entender, y la falsa oposición no termina de entender, que es que ellos van a hacer cualquier cosa que sea necesaria, para mantener un día más en el poder. O sea, si hay que inventar otra negociación, si hay que inventar, qué sé yo, cualquier argumento eh, para ellos es ganar tiempo. ¿Por qué ganar tiempo es importante? Porque eh, en la medida en que ellos se mantienen en el poder, obviamente eh, mantienen una posición, eh, digamos, de, de fortaleza, ¿verdad? Es una, es una, cada día es una victoria que ellos ganan, eh, en ese sentido. Y eh, las posibilidades, eh, se, se nos va el tiempo discutiendo que que una negociación aquí, una elección allá, y bueno, ya pasaron 20 años. Y si esto sigue así, y si no hay una conmoción interna, si no hay una crisis interna, una fractura interna dentro del propio chavismo, pues serán 20 años más. Porque ellos copiaron, ellos calcaron el modelo cubano, y eso hay gente que lo ha explicado mejor que yo, y, y, y eso es lo que hay, claro, esta gente se ha refinado un poco más, eh, y como decía al comienzo de mi intervención, lo uso para cerrar esta parte, que es no solamente es el mérito que han tenido los chavistas acumulando la, esa, la destreza, la, la, la, la, la esa, esa habilidad de, de manipular por inventándose cada vez que entran, en, cada vez que ellos quieren extender el, más en el tiempo, entonces inventan una negociación. A, también hay que señalar los errores que ha cometido la falsa oposición y particularmente los Estados Unidos, que no termina de entender que no es una crisis de gobierno, sino una crisis de Estado, y mientras ellos no lo vean de esa manera, pues seguirán disparando al aire y el chavismo pues seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Gracias, doctor. Y es que justamente, solamente para agregar, eh, publiqué en respuesta a este espacio, que Biden hace unos días atrás pues justamente concedía el indulto a todas las condenas federales por posesión simple de marihuana, así como aquí en Colombia, no solamente el señor Petro en la ONU, sino también el, el representante de la DIAN, quien dirige la DIAN, que es la parte de, de impuestos, decía que tenía, se tenía que luchar por el consumo de cocaína responsable porque todo eso hace parte de una agenda. Entonces, lastimosamente, eso es lo que vemos. Le entrego el testigo al doctor Álvaro para que ya podamos cerrar el space. Gracias, doctor Humberto, y mil bendiciones a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Humberto. Esperamos tenerte eh, pronto de nuevo con nosotros. para. para Ay, doctor, poder... y que volvemos ahora los jueves. Acuérdense. Sí, eh... Importante eh, informar que este espacio que hemos denominado políticamente incorrecto, que viene dándose todos los sábados a la una de la tarde, vamos a hacerlo de ahora en adelante a las siete de la noche, siete o siete y media, Joana. Sí, señora, a la hora que me indique usted, siete o siete y media. Ok, entonces será a las eh, siete de la noche, los días jueves eh, de cada semana, para eh, todos ustedes para la información de todos ustedes entonces estaremos a partir de esta próxima semana el jueves a las 7 de la noche con todos ustedes de nuevo en un interesante espacio de eh, conversación política eh, gracias a todos los asistentes gracias a quienes nos acompañaron ahora aquí hasta el final una vez más gracias a el doctor Humberto González, y entonces, eh, un buen apetito para los que no han comido y buen provecho para los que ya lo hicieron. Que tengan muy buenas tardes, feliz fin de semana, y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que tengan un muy buen día. Yo soy Álvaro Guerrero, junto a Joana Montenegro, por Repúblicos TV. Hasta luego y buenas tardes. Gracias.